Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré hacer unos ojos turcos con silicón caliente. Yo utilizaré este antiestrés que me habían regalado. Vamos a rellenar con silicón caliente. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. No son idea mía, pero quise compartirlo con ustedes. De esta forma nos queda, lo golpeamos para que se acomode bien el silicón y lo dejamos secar. Cuando ya está seco, así de fácil sale. Con la ayuda de una tijerita vamos a ir redondeando bien para que nos quede bien la pieza. Yo tengo este alambre que voy a reutilizar, voy a hacer unos ganchitos para ponerle a cada piecita para poder guindar cuando voy a hacer la bisutería.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 quiero mostrarles aquí hice ya un par de aretes eh, antes de que se pusiera duro el silicón le puse su este palito para ponérselo en la orejita de igual forma con la tijerita vamos a ir emparejando para luego poder pintarlos Les hice un círculo en blanco, en el centro le puse otro círculo celeste y luego un puntito negro. Les puse de sellador un esmalte transparente de uñas. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. De esta forma quedaron los ojitos. Ahora les voy a mostrar. Yo hice un jueguito de gargantilla con alambre de cobre. Y también le hice su pulsera de igual forma con alambre de cobre. Hice un anillo y los aretitos que hicimos anteriormente espero que les guste nos vemos en el próximo video bendiciones